chicos, aquí estamos con el primer ejemplo de tala semántica, en este caso nos dan un razonamiento y nos piden ver si el razonamiento es correcto, si es válido, si está bien construido, eh, os pueden preguntar de muchas formas, de muchas formas, perdón. Entonces, ¿cómo se ataca este ejercicio? Muchas veces esto no nos lo dan, nos dan un problema en plan, se vende petróleo en no sé dónde, el árabe tiene dinero, así nos dan un enunciado para que nosotros lo traduzcamos a eh, lo que se llama lógica preposicional clásica construyendo un razonamiento y después demostramos por tabla semántica. Pues bueno, en este caso vamos a hacer el caso fácil. No lo dan ya hecho, ya pensado. Solo tenemos que demostrar, hacer la parte que es eh, automática. ¿Cómo se traducía esto? Recordad que para demostrar esto, justamente lo que hacemos es negar la conclusión, vemos lo contrario. Entonces construimos el álbum negando la conclusión. Ponemos arriba. Entonces Q. La primera, la primera se quedan las precondiciones, se quedan igual o la, eh, Posiciones, creo que se llama, Y la conclusión la negamos. Importante que uséis los, los paréntesis, porque si no os podéis hacer un pequeño lío, ¿vale? Entonces, ya tenemos cuestión de nuestro árbol. No está aquí la tabla, pero bueno, yo más o menos voy a intentar acordar. Y vosotros espero que la tengáis a mano, que es mucho más fácil. Vamos a hacer el, el ejemplo. que a, a esto. Dando bien. Primer paso, acordaros. Lo que vamos a buscar, perdón, antes de nada, lo que vamos a buscar es cuando tengamos ramas en este árbol, lo que vamos a buscar para demostrar que este razonamiento es válido es que todas las ramas estén cerradas, ¿vale? Tengan todas X. Si es eso, ¿por qué buscamos que todas las ramas tengan X? Si una rama está abierta, significa que yo puedo seguir ese razonamiento y encontrar valores, para los literales, para que ese razonamiento sea correcto. Si ese razonamiento que tenemos aquí es justamente el contrario de este, y encontramos una rama que está abierta, que es satisfacible Lógicamente el razonamiento contrario es válido, por lo tanto el nuestro está mal Por lo tanto buscamos que todas las ramas estén cerradas Así sabemos que lo contrario no puede ser, entonces el nuestro está bien Si encontramos alguna, por eso os digo que es importante mirar los círculos Si encontramos antes algún círculo, ya lo demás nos da igual Entonces, vamos a ello y buscamos alfa fórmulas eh, Alfa fórmula aquí no hay, porque entonces es una beta fórmula o oh, eco. Oh lógicamente, es una beta-fórmula, y no y pues una O como podéis imaginar. Entonces, nos vamos por la beta-fórmula. Y vamos, si no sabemos cuál coger siempre cogemos por orden, la primera que nos encontremos. Entonces yo digo así, la primera ha sido una beta-fórmula. Me voy a la hoja, recordad, la beta-fórmula se va a la hoja, y, hace, y extiende el árbol en anchura, y el entonces es no lo primero, y... O lo segundo, ¿vale? Cuidado con el I, que no, no era el, el, el ilógico. No P o Q. Entonces, cuando aplicamos una, una beta fórmula o alfa fórmula, la tendemos. Lo primero que miramos es si podemos cerrar ramas o si se quedan abiertas. En este caso, cerrar ramas no podemos porque no hay ningún literal y su opuesto, y su negado. Ni, ni podemos dejar ninguna rama abierta porque todavía nos quedan fórmulas que estén venga Aquí es un literal. Pero aquí todavía quedan fórmulas que por extender. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos siempre a por las alfas. Sabemos ya que alfas no hay porque a lo mejor al haber extendido esto, por bueno, aquí se nos genera una alfa, pero en este caso no es. Entonces, otra vez a por la beta fórmula. Vamos a por la primera que nos encontramos, que es muy sencilla. Otra beta, la segunda. Lo que hacemos en este caso, tener cuidado porque en cada hoja vamos a extender. Entonces, en esta hoja y también en esta hoja tenemos que extender. El O es la beta-fórmula por excelencia, entonces, lo primero o lo segundo, lo primero o lo segundo. ¿Vale? Entonces, ya estamos aquí, cuando aplicamos beta-fórmula a la fórmula, lo que hacemos es mirar si se dejan abiertas o cerradas. Vamos a mirar si hay alguna cerrada. Pues, por ejemplo, miramos esta rama, un literal y su contrario. Vaya, ¿Vale? pues entonces aquí cerramos esta, esta rama. Miramos aquí, aquí no está un literal su contrario pero como, y como todavía no, esta rama quedan en fórmula por extender, no podemos dejarla abierta. Continuamos por aquí, Q y P no se cierra porque no hay uno subcontrario, ni la podemos dejar abierta porque todavía queda esta fórmula. Y Q y Q es el mismo, no la podemos cerrar ni dejarla abierta por esta. Entonces vamos ahí a extender la que nos queda, buscamos otra vez la fórmula y ya vemos qué pasa. Como no hay alfa fórmula, una vez más que hay que extender en cada hoja lo bueno es que ya esta hoja no la hemos saltado porque ya la hemos cerrado por aquí no seguimos pero también nos queda por extender por aquí vale entonces por aquí por aquí y por aquí vale esto es una p que se ve reunida entonces en cada hoja yo os digo eh, extendemos esta fórmula esta beta fórmula ¿vale? os recuerdo que no lo primero o no lo segundo Entonces Esta es la que estamos extendiendo Sería no Q No S No Q No S No Q uy. No S ¿Vale? Lo he vuelto a aplicar, miramos si se cierran o se abren Entonces Vamos a buscar primero, primero perdón, Si se abren porque cuando encontremos una abierta, perdón, si se abre no, si se quedan abiertas. Porque si se quedan abiertas, ya hemos terminado el, el algoritmo, lo tenemos que mirar más. Esto aquí es un, un ejemplo muy tonto y, pero si me detras, tengamos un pedazo de fórmula enorme, entonces nos viene muy bien acaba acabar cuanto antes. Miramos si se quedan abiertas. Tenemos no P, Q, no Q, 1 y su contrario. Por lo tanto, cerramos. No se queda abierta, cerramos. Bueno, ahora parece que el argumento está bien hecho, porque por ahora se van cerrando las ramas. Seguimos mirando, no P, Q, no S. Anda, no está ni su contrario, y todas las fórmulas ya están extendidas. Por lo tanto, esta rama se queda abierta. Y como encontramos esta rama, yo recuerdo que para demostrar que es válido, tenemos que encontrar todas estas ramas con X, inclusive esta, quiere decir que hemos encontrado, para el razonamiento contrario, un camino... En el que es válido, es satisfacible Ese razonamiento que hemos hecho es satisfacible Por lo tanto, nuestro razonamiento original no era correcto ¿Vale? No era correcto Y si os piden que deis un contramodelo para vuestro razonamiento Justamente aquí lo tenéis Si la P vale 0, la Q vale 1 y la S vale 0 ¿vale? Los negados valen 0 y los lo negados valen 1 Ya tenéis un contramodelo que se llama para demostrar que vuestro razonamiento anterior no era válido vale importante esta conclusión si encontráis una rada abierta no era correcto el anterior porque este es correcto si hubieran imaginado que por cosas del destino esto se cierra demostramos que no se cierra esto también esto también y esta también que ya sería mucha casualidad entonces demostraríamos que nuestro razonamiento era correcto vale pero ya, ya recuerdo que este que quedaba abierto y por lo tanto nuestro lanzamiento no era correcto. Y no tenemos que seguir mirando más rara. Espero que me lo entendáis. Como veis, no es difícil. Es simplemente casi un juego. Vamos poquito a poco, con cuidado. Vamos a ver ahora si una fórmula es válida y si una fórmula es satisfacible. Nos vemos en el siguiente.